El propio tribunal de cuentas ha alertado de que se habían pagado más de 100 millones de euros sin facturas ha dejado de ejecutar 165 millones o sea el 70% de 230 millones de más que ha recibido del estado en relación a la anterior corporación no olvidemos en inversiones ha dejado sin ejecutar 67 millones de euros que es el equivalente a todo lo ingresado por fondos europeos o sea las cuentas están mintiendo de una forma escandalosa. Y respecto a la deuda de Zaragoza en Común, que siempre nos viene con ese mantra de cómo les dejamos las cuentas, es que al final están los números están ahí. Zaragoza en Común ha amortizado cinco millones de euros más de los que viene amortizando hasta ahora el, el Gobierno del Partido Popular. Se tilda de buenos gestores, pero no lo son.